Se discutió que la actual Constitución dice que se debe pagar el daño patrimonialmente, patrimonial efectivamente causado en caso de expropiación. O sea que se debe pagar el precio de mercado cuando se expropia. El proyecto constitucional dice que se debe pagar el justo precio. En todos estos últimos meses... La gente del rechazo dice que esas dos expresiones no son lo mismo y que se podría pagar menos porque el concepto de justicia significa una especie de equidad entre las partes y no precio de mercado. Y la gente que está por el apruebo han dicho una y otra vez que estas dos expresiones significan lo mismo. Este es un tema que cruza el recuerdo chileno luego de que con la reforma agraria se pagaran precios tan desvalorizados que en muchos casos hubo solamente pagos simbólicos. Giorgio Jackson... Dijo en este contacto con los jóvenes que el justo precio no siempre será el precio de mercado. Fue una declaración que la podría haber hecho en un confesionario, sujeta al secreto eclesiástico, porque fue una confesión bajo la línea de flotación de toda la argumentación que han dado los adláteres de la prueba de que ambos conceptos son lo mismo. ¿Ha habido entonces una mentira generalizada? ¿Ha habido un engaño generalizado, una trampa? Posiblemente haya muchos incautos de esos poco despabilados que hayan creído la explicación oficial. Y están los otros, los tramposos, los que camuflan, ocultan, mienten para obtener algo que si dijeran la verdad, si revelaran sus intenciones, no lograrían lo que pretende, o sea, ganar el plebiscito. Y surge entonces una pregunta obvia. ¿Hay más trampas en el texto de la nueva constitución ¿Sería conveniente pasar a George Jackson por un detector de mentiras? Vaya en lo que hemos caído.